Entrenándonos en Growth Marketing. Videoblog 78 LinkedIn Pro Activo 1055. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos. Gracias por estar aquí un viernes más 7 de octubre del 2022. Ya saben, aquí nos reunimos para escuchar, para aprender a todos aquellos profesionales que buscan tener una presencia activa y hacer negocios o generar networking, en fin, cualquiera sea tu objetivo dentro de LinkedIn, esta valiosa plataforma de profesionales. Y bueno, ya saben los días viernes hablamos sobre las experiencias expectativas, retos, frustraciones, también que puede tener su servidora Katia Man, al momento de dirigir este katiaman.com que es nuestra empresa y en la que estamos por lanzar un nuevo centro de formación estar pendientes eh, y bueno quería compartirles que si sí, ya saben siempre les tenemos este regalito que puedas conocer nuestra metodología, estos elementos claves para crear un embudo de ventas en LinkedIn de manera gratuita hoy mismo, katiaman.com slash masterclass. Puedes entrar este, y disfrutar por 25 minutos, donde te pido que, que desconectes todo para que nadie te interrumpa y puedas captar este valioso embudo que sí o sí funciona. Bueno, ¿qué pasó en el videoblog? Ha sido como siempre muy intenso, donde sacamos muchas, donde tenemos muchas experiencias, experiencias, expectativas Nos estamos entrenando con el equipo, por eso te pregunto, ¿y tú en qué te estás entrenando? Es importante ir trabajando, estudiando la mente, eh, contagiándote con gente que está eh, aprendiendo y que quiere crecer. Y eso es lo que queremos hacer crecer. Así que eh, parte de eso es la eh, formación continua. Y hemos estado teniendo un entrenamiento de Growth Marketing. Y de, este, seguimos en el tema de lanzamientos y para crear una nueva academia. Es decir, estamos a full, pero súper contentos. Y el tema de growth marketing, lo que quería señalar es que es muy importante. Algunas de las premisas importantes, hay muchas, pero con que quisiera compartirles es que debe haber un pensamiento táctico, es decir, eh, aterrizar cualquier acción de manera táctica para conseguir resultados. Y recordar que una estrategia es un conjunto de, Uh, de tácticas, ¿no? Y esto aparte, la estrategia aparte de cuál va a ser el objetivo que tú quieres plantear eh, o, o estás persiguiendo como, como empresa. Por ejemplo, ¿cuál fue el objetivo que tú te planteaste en este 2022? Nosotros, por ejemplo, nos pusimos un X de facturación que nos falta por llegar, pero bueno, para eso estamos, ¿no? El, el objetivo tampoco es, no es latigarte y decir, ah, es que no, no puedo, sino, ¿por qué no puedo? ¿Qué hice mal y cómo reinvento y de manera práctica? De hecho, nosotros... Estábamos también haciendo una revisión de los KPIs ya finalizando el mes de septiembre y vimos que algunas de las eh, acciones tácticas que aplicamos dentro de las estrategias, creamos varias nuevas no estrategias, perdón, campañas dentro de LinkedIn, han funcionado y pudimos eh, llegar eh, a una interacción del doble de lo que habíamos conseguido el año, el mes anterior, en el mes de agosto. Y aplicando diferentes, eh, nuevamente, tácticas para nuevas campañas de relacionamiento dentro de este dentro de Linkedin, ¿no? Y, pues, eh, ¿por qué? Porque el analizar los KPIs, lo que no se analiza, lo que no se mide, pues, no crece, es lo que viene, viene el dicho, ¿no? Nuevamente, eh, esto por un lado. Por otro lado, el tema de los lanzamientos, estamos creando incluso, estamos trabajando en una idea creativa. Y en el tema de cuando tú trabajas solo, pues, bueno, puedes hacerlo a tu ritmo, puedes hacerlo de una manera desordenada como sea. Pero cuando ya tenemos un equipo, aunque sea mínimo, en nuestro caso, somos eh, cuatro personas, ¿sí? No todas trabajamos al, a, o todas los miembros del equipo trabajan a tiempo completo, pero igual el, el trabajar con un grupo de personas hace que eh, pues busques eh, un mecanismo de que haya una alta productividad en el equipo, eh, asignando obviamente roles, que todo el mundo tenga claro, que el equipo también sienta la necesidad de eh, indagar, se sienta líder en su área y que no busque siempre el, eh, todas las preguntas o las respuestas, no, más bien dicho, no busque todas las respuestas en su líder, no que a veces me ha pasado, que todo el mundo a, a, eh, acude a mí, sin necesariamente este, que yo me la sé todo y que yo sé que ellos también pueden generar soluciones bajo un, en un área en especial. Esto es súper interesante de revisar, ¿no? Bueno, adicional de esto, de capacitarnos de estar trabajando como equipo, de buscar esta idea creativa que va a venir algo súper pro, me encanta, me encanta la idea. No les voy a decir todavía eh, de qué va el, la temática de la campaña que vamos a lanzar, pero está increíble, estoy realmente muy contenta. Y desde aquí, bueno, quiero agradecer, esto es otra de las cosas que me encanta, el hacer alianzas y alianzas que tengan un win-win, ¿no? Y eso también estamos buscando embajadores de nuestra marca, aquellas personas también que nosotros hemos buscado de manera estratégica que nos pueden ayudar a, a, pues a difundir más lo que hacemos como, como marca, ¿no? y pues también hemos tenido reuniones con clientes y ha sido como les digo una locura así que bueno sin más me despido con toda la alegría con todas las ganas de eh, dar hasta el final del viernes todo lo que podemos para poder desconectar si es que se puede sábado o domingo pero les diré que yo también sábado o domingo entre esos, do, entre esos dos días busco trabajar al menos unas ocho mínimo ocho horas más porque cuando estamos este, incursionando en algo es importante ponerle la piel a lo que hacemos así que espero que también sea su caso y si no pues a descansar a compartir a desconectar la naturaleza viene muy bien y nos vemos y nos escuchamos del día de mañana con otro eh, episodio del podcast en el segmento de marketing chao chao